Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural y escogido de los mejores campos de Internet. Pero por supuesto tenemos que hablar hoy de Ubisoft. Eh, ya sabéis que, bueno, pues que no andan muy bollantes de dinero, que han cancelado tres juegos sin anunciar, y School and Bones nuevamente se retrasa, dicen o hablan, mejor dicho, de una pérdida hasta ahora de un 13% y aquí los de 13 juegos, por ejemplo, dice la pelota está en vuestro tejado, el CEO de Ubisoft pasa la responsabilidad a sus trabajadores tras anunciar retrasos y cancelaciones. Eh, Fijaos, eh, sobre este tema hay una cosa que no de la que no quería hablar, bueno, quiero decir, por lo menos no anticiparme, pero se ve que hay cosas por las que se anticipa un poco ¿no? La, la, las circunstancias, y esta es una de ellas, ¿no? ya sabíamos que Ubisoft pues, no pasaba por el mejor momento, que era muy posible incluso que fuera adquirida por Xbox, pero también tener en cuenta una cosa y es que ahora mismo mmm, Xbox contra Sony por Activision, eso todavía está ahí y por otro lado mmm, con lo que le está costando eh, adquirir Activision por mucho que hayan dicho los Finn Spencer y seguramente lo, habría, lo, lo ha dicho convencido porque poder puede, si no le ponen ninguna pega a esta gente de, de Sony, pero como sí que lo hacen y además lo hacen de una manera descarada, de una manera totalmente eh, monopolista o como lo queráis llamar, pues ahí vamos a ver a un Ubisoft que eh, muy posiblemente se ha adquirido por un tercero que no va a ser tampoco Sony esta es otra de las de, de los grandes problemas que sony tampoco va a tomar las riendas ni mucho menos de ubisoft luego llorará llorará si, si se le ocurre a xbox realmente comprar a ubisoft primero hay que ver si, si las eh, malas noticias que hay en ubisoft son totalmente irreversibles quiero decir eh, que hayan caído hasta un mínimo desde hace siete años las acciones de Ubisoft, mmm, tanto no es eh, como muy normal, no no es mmm, un, un buen sinónimo de que la empresa vaya bien, pero tampoco de que se vaya a quebrar o caer mañana, quiero decir. Y en todo caso de que tuviera que ser adquirida por una tercera, una de las posibilidades que se baraje. La que no se va a barajar nunca va a ser la de Sony comprando Ubisoft. Hay una tercera que la compre otro como Tencent y hay una cuarta que vendría siendo que Ubisoft realmente se recuperase por sí mismo de esta enorme caída entendiendo que es una empresa y que tiene sus altos y tiene sus bajos pero hasta ahora y por lo que sabemos eh, lo único de lo que podemos estar totalmente de acuerdo es que es el peor momento para que Microsoft eh, o mejor dicho Xbox diga y salga adelante a decir pues bueno pues yo me ocupo y compro Ubisoft no, porque va a tener a la mosca cojonera de Sony detrás diciendo Monopolio, Monopolio, ya sabéis, y todas estas tonterías. Eh, por lo pronto, pues ya sabéis, se ha cancelado tres juegos y se retrasa por ya no sé cuántas veces el School and Bonds. El CEO de Ubisoft eh, les dice a sus trabajadores que el cómo vaya la empresa depende de ellos para mí cuando hace ese tipo de comentarios o ese tipo de, de réplica a sus trabajadores está infundiendo pues una una presión enorme sobre sus espaldas ¿no? está diciéndoles oye si esto no marcha depende de ustedes o sea, si marcha mal, va a ser por, por vuestra culpa. Así que yo no sé cómo lo veis, pero vamos a dejarlo aquí. ¿eh? Y, y todos estos vídeos que estamos viendo, eh, algunos de ellos, que los estoy reciclando, son generados con el, eh, con otra inteligencia artificial también que, a la que también le puedes pedir otras cosas. Eh, ya hablaremos otro día de, también de esas otras inteligencias artificiales que te ayudan incluso a crear vídeos, a decirle oye hazme uh, un perro astronauta y te hace un perro astronauta pero además en movimiento porque lo que genera son vídeos. Y esto está ya a las manos de Google, imagen. Y bueno, lo mostraremos en otro vídeo, seguramente mañana o pasado. Así que, hasta la próxima amigos.